Estoy, Bueno, yo soy vivo en Los Ángeles, eh, llevo aquí 15 años, eh, pero desde, en Estados Unidos llevo desde la universidad, muchos años. O sea que estoy exiliado permanentemente en Estados Unidos de momento. Nosotros hemos como conocido, eh, bueno, yo he visto entrevistas tuyas de Factor H y lo que uh -huh. ustedes han hecho en Venezuela, uh -huh. eh, eso, ¿cómo eh, parte? ¿Cómo comienza a hacerse? Pues eh, esto empezó hace ya bastantes años. Yo creo que empezó en el 2010 realmente. Eh, en la primera instancia, eh, la primera situación en la que me di cuenta de que realmente había un problema de, de acceso a, a temas de, de salud, eh, eh, temas de discriminación, temas de... Eh, realmente de abandono eh, de muchas de estas comunidades. Fue en una reunión que se montó en Río de Janeiro en el 2010, donde yo di una charla y también estábamos intentando organizar un, un, un, una red latinoamericana de neurología para la enfermedad de Huntington. Entonces, fue un poco como el lanzamiento de esta red. Y había, pues, neurólogos de casi todos los países latinoamericanos ¿no? y, y pasaron, pasaron dos cosas en ese momento, la primera fue que después de dar la charla eh, vino gente que me, que, me, que, me, que me decía, bueno, pues gracias por haber venido y tal, pero deberías realmente visitar porque nadie se está ocupando de estas comunidades y, y claro, yo sabía de la situación de, de Venezuela, pero no sabía o sea, sabía la contribución de Venezuela, pero no sabía la situación en la que vivían las familias. Y tampoco sabía que habían núcleos en Perú, en Brasil y en Colombia con mucha, con mucha gente enferma. Eso fue lo primero que pasó. Entonces dije, bueno, pues como hablo español, pues igual puedo ir a visitar. Entonces me pasé realmente en un periodo de un año y medio donde en mis vacaciones me fui a, a todos estos sitios. Lo segundo que pasó en esa conferencia fue algo que... Me acuerdo muy bien una persona en silla de ruedas brasileño con Huntington avanzado, mmm, me agarró la mano, su mujer estaba al lado, la mujer hablaba español, él no, y me dijo, me dijo, gracias por venir. Y dice, yo sé que es muy tarde para mí, pero ayuda a mi hija. Y eso a mí me, me tocó el alma y me di cuenta también que... A veces la medicina y la ciencia trabajan muy, muy lentos y sabemos que hay mucha gente que está enferma ahora y que no vamos a poder ayudarlos de una manera de, de, de, de tratar la enfermedad eh, o de prevenir que realmente acabe eh, avanzando. Eh, pero hay cosas que podemos hacer hoy en día como comunidad. Entonces eh, pues Fueron estas dos situaciones en las cuales me hicieron pensar mucho de que aparte del trabajo científico pues se podría intentar hacer otro tipo de cosas. ¿no? Eh, la, hubiera más comunicación, que realmente haya mayor contacto con los investigadores. Pero después de visitar las comunidades de Colombia, Brasil y las historias humanas que vi, dije tengo que hacer algo como sea. No sé cómo lo voy a hacer, pero hay algo que hacer. Porque no podemos tener solamente una aproximación a la enfermedad desde el punto de vista terapéutico. Hay que tratar otro tipo de... Hay que, hay que tener una iniciativa un poco más humana en ese sentido. ¿no? Eh, los hijos de las personas que están afectados, los cuidadores, eh, el que tengan una protección de sus derechos, porque en muchos casos... Sobre todo las poblaciones que trabajamos en Factor H son poblaciones muy vulnerables también por, por poca educación y por, por ser eh, comunidades muy pobres. Eh, prácticamente al 100% de las personas con las que trabajamos en Venezuela es, viven en pobreza o pobreza extrema. No tienen representación legal, no tienen acceso a medicamentos, no tienen en muchos casos agua potable. Entonces son las situaciones muy críticas. Sobre ese tipo de cosas sí podemos hacer cosas hoy en día. Podemos ayudar a remodelar una casa, a, a asegurar que los niños vayan al colegio y, y el, el traer los servicios médicos, si son necesarios, eh, a las comunidades, es lo que estamos intentando hacer. Y tú, no sé, no... No, ¿No has tenido como la oportunidad de relacionar eh, Chile? Porque como que Chile no estuvo ahí Sí, en... no, no, yo he estado en Chile, yo conozco en el CETRAM, está muchas veces, y de hecho ah, el, CETRAM, el CETRAM, yo soy muy amigo de Daniel Alburquerque y de Pedro y de Rodrigo Osorio, y los considero ah, casi como una familia externa. Eh, ¿sí? Y de hecho una de las primeras cosas que hice en Latinoamérica fue una reunión científica en en Chile. Eh, o sea, que he estado en el CETRAM y además siempre he pensado que el CETRAM ha sido uno de los centros modelos eh, uh -huh. no solamente en Latinoamérica, sino en general por esa visión tan humana que tienen de, uh -huh. de, del sistema de trabajo y de hecho sigue siendo un modelo que queremos intentar extender, si uh -huh. tenemos recursos, pues a otras poblaciones, eh, porque realmente sí. las familias lo, lo, lo piden. O sea que sí, Chile es, está muy metido dentro de mi corazón. Sí, de hecho, ellos eh, hoy día tienen familias porque se cambiaron de ubicación, no sé. hoy día tienen familias en situaciones de abandono en el mismo CETRAM, eh, mm. bueno, mi mamá tiene Huntington y ella Ajá. se atiende en el CETRAM, y, okay. y ellos han sido un partícipe, eh, bueno, de darnos los resultados de mi mamá, de apoyar a mi familia, y, y ha sido súper importante para, para mi familia, uh -huh. Pero eh, yo como, como en, un, en una como línea de tiempo más eh, donde todavía, por ejemplo, no me enfermo o todavía eh, hay ciertos temas que, que en el CETRAM todo, como que no los aborda. Entonces los que estamos como más sanos, pero igual involucrados porque somos cuidadores, porque son eh, porque esto es una enfermedad genética... Eh, no se abordan, entonces yo busqué como un poco más de apoyo por afuera y por eso conocí a y, y ellos tocan temas como que a veces en el CETRAM no los tocan porque están mucho más enfocados como en, en las enfermedades que ya están mucho más avanzadas, entonces eso como que pasa acá y, y, y siento que, que los que, no sé, al pues, hijo que le toca ver esto o, eh, no se aborda tanto, se aborda más al que está más enfermo. Eh... Oh, no, el Cetram es un centro clínico mm. eh, Y hay, hay muchos problemas de financiamiento en todos los países de, mm. Incluso el Cetrama es un centro muy pequeño a la hora Sobre todo el centro el centro diurno y el centro, mm. el centro nocturno que tenían antes Hay muchos pacientes que necesitarían de más apoyo Pero no, sí, hay, bueno, recurso, claro. no hay recursos mm. eh, Luego también es que mm, mucha gente joven no quiere de, hablar del tema Sí, o sea, es que parte, parte de lo que nosotros en Factor H estamos intentando hacer con la estrategia juvenil es crear una comunidad, mm. una nueva generación de jóvenes mm. donde el hablar de la enfermedad, el que se conozcan entre ellos, el que tengan una actitud más eh, autónoma mm. sobre sus propias decisiones vitales y trabajar con ellos desde que son niños. Eh, y, y conseguir que la gente que son adolescentes y jóvenes eh, se movilicen, por eso también inicialmente yo contacté a la gente de HDYO para unir sí. esfuerzos y que empezasen a incluir sí. a, a los países latinoamericanos también como parte sí. de sus esfuerzos, porque yo sé que la gente joven eh, tiene miedo, se sienten sí. avergonzados, eh, se sienten discriminados, no quieren hablar, piensan que nadie los va a querer... Todo esto son problemas, de, son, son, son problemas de psicología eh, mm. que no tienen que ver realmente con la enfermedad, tienen que ver con el, el espectro de una enfermedad mm. como esta. Mm. Y la solución que hemos intentado adoptar nosotros es cada vez hacer más actividades dirigidas a ellos, como puede ser, por ejemplo, terapias de grupo. Tenemos ahora en Venezuela un, una psicóloga como parte de nuestro equipo que se reúne semanalmente y cualquier persona joven que tenga inquietudes puede ir y co compartir lo que está pasando con su papá o su mamá, el, los miedos que tengan, etc. Eh, y esto es difícil de conseguir a nivel institucional. Eh, yo creo que las, lo que esto se puede hacer es a través de asociaciones de familias que tengan los recursos suficientes para contratar o conseguir voluntarios que, un, que, haya, que haya realmente un seguimiento continuo. Porque usted puede estar bien hoy, Lorena, y mañana tiene una crisis con su madre y necesita de un apoyo psicológico. Y ese tipo de cosas no lo cubren los seguros, no lo cubren el gobierno. Entonces, hay que organizarse de otra manera. Eh, eso es un poco la razón por la que yo empecé Factor H, realmente. Y tenemos mucha atención dirigida a la gente joven, porque ellos son la generación del futuro. No solamente los que van a estar afectados, sino los que son los cuidadores. Y hay que trabajar con ellos. Ah, no, qué buena, súper interesante. Oye, Nacho, y pregunta, tú que vives en Los Ángeles, que ves otra, quizás otra realidad en Estados Unidos de esto, pero que también tienes una visión de, de cómo está el HD en toda Latinoamérica. ¿Cómo crees tú que, que es ese estado? Nosotros yo creo que siendo latinoamericanos quizás vamos un poco más atrás, tanto en conocimiento, en apoyo, pero ¿cómo lo ves bueno, tú? Yo, creo, yo creo que depende mucho del contexto, yo creo que la enfermedad tiene un impacto eh, que varía mucho dependiendo de dónde estén, o sea, es decir, es una zona rural, es una zona eh, capital eh, y en qué país. Hay centros clínicos de excelencia en la enfermedad de Huntington, en Chile, en Colombia, en muchos sitios, donde realmente tienen una atención muy buena. Hay cientos problemas de acceso a medicamentos quizás caros, etcétera, que están un poco comprometidos dependiendo, de, dependiendo del país, eh, pero el mayor impacto yo lo he visto en cuanto a la desigualdad social que existe en Latinoamérica, lo cual las personas que viven en condiciones de vulnerabilidad de pobreza lo tienen todo en contra. Todo en contra. Y luego hay una desigualdad muy grande a la hora de distribución de profesionales. Están en las ciudades grandes, entonces una persona que es pobre y que vive en una zona periférica no tiene la posibilidad de desplazarse a ver un especialista. Es imposible. No tiene los recursos, no tiene los recursos para hacer esto. No hay un apoyo institucional, eh, aunque en algunos países por ley tienen unas protecciones especiales las agencias de seguros o gobierno no les da la medicación, no tienen una representación legal, o sea, se unen muchos otros factores. Entonces, yo no hablaría de, del problema de Latinoamérica, sino es un problema muy contextual, eh, lo que yo he visto, y que tiene mucho que ver dónde viven y las condiciones eh, económicas de, del contexto familiar, realmente. Eh, porque hay, hay, hay profesionales maravillosos en, maravillosos en Latinoamérica. Eso es, lo que, eso es lo que yo veo un poco, depende un poco. Y, y que realmente tiene, se tiene que hacer una perspectiva un poco dentro de cada país de identificación de las familias, porque hay mucha gente que no está identificada. Eh, y realmente hacer una extensión desde un carácter puramente humano para que cada vez más, sobre todo las personas a riesgo, se sientan que tienen un, un apoyo. Un apoyo que puede ser psicológico, que puede ser de de amistad, incluso de saber que en el momento que tengan un problema tienen una estructura que les pueda como mínimo aconsejar, que les pueda guiar y que les pueda mandar a los profesionales eh, adecuados. Yo creo que en Chile es, un, es una opción esto factible, porque es un país relativamente pequeño con buenos recursos. O sea, yo una de las cosas que también hablé con Rodrigo Sorio era intentar hacer un, un estudio en Chile sobre la posibilidad de financiar eh, fertilización in vitro para todas las familias con Huntington, a riesgo de Huntington, porque económicamente yo creo que para el gobierno como Chile es, no pero sería más barato que el cuidado de las personas con Huntington. Es no, decir, sí y como es un número limitado, pues eso son cosas, por ejemplo, que a nivel de la asociación se pueden intentar canalizar eh, eh, acciones a largo plazo que pueden cambiar realmente el curso de la enfermedad. Mm. Claro. Sí, pues a veces esos temas son tabú aquí en Latinoamérica, como fertilización in vitro, por lo menos cuando yo lo consulté era como, no, acá no se hace. Pero si tú tienes como una enfermedad de este tipo, pues lo están pensando hoy en día, como que se están abriendo para eso. No hombre, eso sí, eso es una diferencia significativa en Europa y en Estados Unidos, la gente lo mm. hace. Eh, mm. el pro... No que yo sepa no ningún gobierno que cubre esos gastos, pero... Mm. Pero realmente si se hiciera un y esto ha pasado con otras enfermedades en otros sitios, en eh, países con un número de familias que no es tan grande, como puede ser Chile, porque la población no es tan elevada eh, económicamente. Yo creo que para el Estado es más económico hacer esto que, que, que no mantener un problema permanente donde haya personas con la enfermedad que realmente requieren un, un, un gran apoyo. Pero bueno, eso son cosas que a mí se me ocurrían de que quizás es, Chile es precisamente es un país interesante para contemplar esto por las condiciones del país. Claro, igual un tema que pasa mucho acá y probablemente pasa en otros países de Latinoamérica es que existe mucho desconocimiento de la enfermedad. O sea, realmente en Chile no es común encontrar una persona con Huntington, no es común como otras enfermedades genéticas que sí sí son mucho más comunes o, o son mucho más conocidas. Acá hasta hace un par de años quizás dos años, tres años, eh, no se conocía y muchas veces se, se pensaba que la enfermedad de Huntington era una enfermedad, entonces no había, un buen, claro, no había un buen diagnóstico, eh, no se, la, los enfermos o las personas se trataban, cuándo se trataban, porque como bien tú dices, no está la cantidad suficiente de, de especialistas, está el tema de la desigualdad que es transversal generalmente en toda Latinoamérica, entonces... Eh, Existe mucho desconocimiento y, y uno yo creo que de los temas que, que más eh, programas como el tuyo, programas como HDYO apoyan y ayudan es concientizar sobre la enfermedad, dar a conocer la enfermedad y, y eso es lo que más importante probablemente no solamente en Chile, sino que en muchos otros países de Latinoamérica. Sí, esto es cierto, incluso en Venezuela incluso Maracaibo propio, o sea, porque parte del problema es una estigmatización tremenda y, y, la, y la gente eh, se esconde, las esconde. Entonces es un problema serio de sacar a luz la problemática, eh, darles unas herramientas, tanto a los profesionales médicos como a las familias, de... Eh, de colaborar realmente, digamos, de alguna manera o sea, por ejemplo eh, nosotros no sabemos tanto ni en Colombia ni en Venezuela realmente cuántas familias hay, hemos hecho en poblaciones determinadas hemos hecho una serie de encuestas casa por casa, entonces tenemos una base de datos electrónica donde, donde tenemos información sobre las familias, las condiciones socioeconómicas, el estado de la casa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, hacer llegar información a otras partes del país donde no tenemos, no tenemos los recursos para poder ir, lo que estamos planteando es hacer, por ejemplo, aplicaciones móviles para el teléfono, donde cualquier persona en Latinoamérica tenga acceso a información, a vídeos, todo sobre la enfermedad, donde haya quizás un, un, un chat entre familias con la enfermedad, con lo cual pueda manejar los síntomas. Mira, Mi marido no tolera este tipo de comida. ¿A quién hablo? Pues No saben con quién hablar. Bueno, pues una aplicación que todo el mundo puede tener un teléfono móvil y eso es uno de los proyectos que queremos sacar, porque eso me sirve para Colombia como me sirve para Chile, como sirve para para México. Wow. Eh, entonces, eh, hay cosas que yo creo que a nivel de las asociaciones en general en Latinoamérica, si nos unimos, entre todos podemos hacer cosas que pueden servir para todo el mundo. Eh, y, y, y yo creo que también hay una, una falta de comunicación incluso entre las asociaciones dentro de dentro sí. de cada país y esto esto realmente daña a, a, a, a progresar sobre estos temas de, de información y de y de involucrar cada vez más a los profesionales y a y a las instituciones al fin y al cabo sí claro por supuesto oye y qué además del tema de la educación, del conocimiento, de, de la pobreza, de la desigualdad, ¿qué otros desafíos ves tú, incluso que, que, que te encuentres tú en, en Los Ángeles, donde estás viviendo hoy día, que existen para la comunidad de HP? Yo, hombre, yo creo que hay muchos, bueno, uno de los desafíos fundamentales que existe hoy en día, aparte del acceso a medicamentos adecuados y acceso a profesionales que, sepa, que sepan manejar este tipo de medicamentos. Es que la enfermedad tiene unos, un impacto muy grande a nivel del cuidador, a nivel de los hijos, eh, a, a nivel de, de darle a las familias unas rutas de emergencia sobre cómo manejar ciertas situaciones. Eh, yo lo que he visto es que la respuesta profesional suele ser muy dependiente de alguna persona que realmente se desvive por las familias, pero que no hay un proceso sistematizado, organizado de, de guiar, de aconsejar a las familias, porque la familia puede estar bien durante... Durante un año y de repente tiene un episodio crítico donde el papá o la mamá se escapa, amenaza a los hijos. O sea, sabéis perfectamente esto. Luego hay un problema muy grave que yo pienso que es el cuidado en los estadios terminales. Eh, no he visto ningún sitio donde realmente haya eh, una estrategia. Para, dejar que la, que, para ayudar a las personas a que tengan una vida digna en los estadios finales. Esto es muy difícil de ver, tanto en casos juveniles como adultos, donde en muchos casos los pacientes están tirados en una habitación, nadie los va a ver, no tienen contactos sociales, la familia tiene que seguir trabajando, pero como ya no se pueden mover, están solos todo el tiempo y a mí esto me rompe, me rompe el alma verlos así. Porque te reconocen, porque siguen siendo personas. Esto es un problema que yo creo que es independiente de si estás en Los Ángeles o estás en otro sitio y depende mucho pues, si tienes la suerte de tener un familiar, un cuidador un hijo que te puede dedicar el tiempo y el cariño, eh, pero en muchas otras situaciones a las personas se les abandona hasta que se mueran y, y eso es muy triste de ver, es muy inhumano. Y esto se debería cambiar. Yo por eso me gustó mucho cuando estuve en el CETRAM, el centro nocturno, donde vivía la gente junta y estaban siempre socializando y haciendo cosas. Y... Eso, eso tiene que, se tiene que establecer culturalmente en, en, en Latinoamérica también, en cualquier país del mundo. Eh, pero si cuesta tanto dinero y la gente no puede hacerlo, hay que buscar otro tipo de alternativas, no sé, no sé exactamente cuál es, si es generar por ejemplo un, un grupo de personas que sean voluntarias y que vayan a visitar a las personas, asegurarse de que estén bañadas, de que estén bien, eh, porque realmente yo he visto personas que, están, que no ha ido a verlas nadie durante años, que están encerradas en un sitio sin moverse, sin televisión, sin nada, eso es horrible y eso se puede cambiar lo podemos cambiar. Y tú dices, eh, Nacho, que no hay ningún como modelo que se pueda como aplicar. Bueno, hay algún modelo en Europa, por lo, te, por, lo, por lo que yo tengo entendido, algunos centros, hay sitios sí, así, pero suelen ser bastante caros y suelen ser bastante... Eh, o sea, solamente hay cierto grupo de familias, pero sí hay ejemplos, hay ejemplos de esto. Como vosotros sabéis, en el CETRAM ha sido muy difícil mantener el apoyo económico para el centro. Hicimos sea que... a través de voluntarios, de un voluntariado. Uh -huh. Sí. Sí. Eh, sí, en el CETRAM, eh, bueno, hacen charlas, eh, tenían un grupo de abordaje que sí. hacía charlas y nos ayudaba con esto que dices tú de... De, de mirar al enfermo con más cariño, de, de entender lo que está sintiendo, eh, de respetar al enfermo, eh, porque uno se asusta, pues, se asusta cuando... Sí, pero... Mal pero sí, ahora esto no... Bueno, eh, lo primero es que lo, es lo más importante que uno puede dar y no te cuesta nada es cariño. Sí. Cariño y respeto. Yo lo primero que hago cuando vengo cuando voy a visitar a las personas, yo me siento al lado de ellos, les, les tomo la mano y me siento y me pongo a hablar. Eh, y eso les llena, les llena de alegría. Yo creo que hay una falta de afecto muy grande a las uh -huh. personas, sobre todo cuando tienen los movimientos. Y ellos, mucha parte de la ansiedad que tienen, yo pienso que es porque se dan cuenta de que sus propios hijos se relacionan uh -huh. con ellos de la misma manera no saben cómo relacionarse, no, no hay un contacto físico eh, así y se sienten muy aislados y muy frustrados. Esto es muy importante. Entonces, yo pienso que esto es esencial y que esto sí que hay que inculcar de que realmente eh, eh, son personas, al fin y al cabo. Y, y al principio puede ser un poco difícil por, por no saber cómo tratarlos, pero yo creo que una vez los... Una vez has visto varias personas luego ya te acostumbras sí. rápidamente y ya mm. está es como cualquier cualquier otra sí. cosa es como cualquier sí. otra cosa sí. Sí. Sí, es un tema sí. y, y, y desde vuestra perspectiva qué es lo que más necesitáis desde vuestra perspectiva no solamente ya el cuidado médico de las personas obviamente en algún momento llegarán terapias que realmente funcionen con mm. en la enfermedad yo tengo esperanza de eso pero a un nivel un poco más, eh, digamos, humanitario? ¿Cuáles son las necesidades que veis, por ejemplo, en la comunidad chilena en estos momentos o en los jóvenes? ¿Es el tema solamente de educación o, o, o cómo lo veis? Sí, yo, yo por lo menos siento que se necesita eh, harto que, que los centros, bueno, como el CETRAM necesitan mucho apoyo, de, uh -huh. necesitan mucho voluntario, eh, tratar de, de ayudarlos a que no tengan miedo a participar, eh, a, que, a compartir, eh, porque yo siento que tienen mucho miedo de, de, de hablar o, o de o, o, no sé, de, a veces como cuando están contando, no, dicen yo apenas supe me fui de viaje y, y no, me, como que se asustan mucho, entonces eh, yo creo que con lo que me ha pasado con, con HDO eh, que cuando he escuchado su historia, he participado en el congreso. Uno, a medida que va atendiendo o va escuchando, te va bajando esa, esa ansiedad, esa preocupación, vas normalizando ciertas cosas. Porque, bueno, yo también hice un taller donde trabajo de, de autocuidado, porque se preocupa mucho en la universidad también de eso, y, y, y es para todos como importante empezar a normalizar cosas que pasan en todas partes, decir no solamente también con Hand tú también con, party, con sí, por entonces, supuesto. Entonces, eh, pero en esta con sociedad donde necesitamos trabajar, donde necesitamos deshumanizamos muchas veces las cosas, entonces uh -huh. eh, nos gustaría que que que, que, que, que más apoyo estas organizaciones, como dices tú Nacho, porque uh -huh. Eh, uno podría como, no sé, ya armemos una organización y podría armar muchas organizaciones, pero al final se necesita como que, que, que los que saben, que los que, distintos que tengan tiempo y distintas personas, porque eh, así, por ejemplo, quizá hoy día yo tengo tiempo, pero mañana a lo mejor mi escenario, como dices tú, va a cambiar, porque bueno, voy a tener menos tiempo, entonces necesitáis backup, que empiecen a, a, a que esto nunca pare, a que siempre estemos como unidos. No, sé. no, está bien. Claro, claramente eso. Yo creo, que en, yo creo que en Latinoamérica y en todas partes siempre recursos van a faltar, nunca van a ser suficientes, mientras, incluso cuando haya una, una, un remedio para esto, probablemente vaya a ser muy caro para la realidad latinoamericana, pero, pero el conocimiento, el apoyo, el tiempo que le podemos dedicar a las personas que están ahí... Eh, concientizar sobre la enfermedad, concientizar a la familia, apoyar a la familia y, y no solamente con, con doctores, también con psicólogos, porque es muy fuerte el, el shock psicológico, tanto para la persona que recibe la, el diagnóstico como para la familia que está con él. Entonces, es apoyar a los niños, que los niños vayan entendiendo. Muchas veces escuchábamos hace un tiempo una, el, la experiencia de una persona de HTYO que decía, mira, yo, tenía, yo era joven, Veía que mi familia, mi papá, se estaba, estaba cambiando, no entendía por qué y nadie me decía por qué. Entonces, eso para un niño es, es difícil de asimilar. Entonces, y creció sintiéndose culpable por para, algo que nunca tuvo la culpa. Entonces, claro, es, esos, esos acompañamientos, esos, hay gente que tiene más experiencia, hay gente que ya ha pasado por eso. Y, y el compartir esa experiencia es un, es un granito de arena que yo creo que nos ayuda a todos. Y... y nos ayuda a todos, no solamente en Chile nos ayuda a todos, yo creo en Latinoamérica y en todo el mundo ¿sí? uh -huh. esto se puede compartir, yo día es tan fácil a través de internet llegar sí. a otras partes que, que se puede compartir con, con todo el mundo finalmente Sí, no, yo estoy de acuerdo con, con vosotros completamente Latinoamérica es muy rica en recursos humanos sí. la gente son familias muy unidas, es gente muy buena sí. y es una cultura muy social y a través de la... O sea, y yo, nosotros lo que intentamos hacer en Factor H era pasarlo bien, sí. no estar siempre lamentándonos. Vamos a reunir a la gente joven y que se lo pasen bien, vamos a tener algo de una banda de música, vamos a charlar y que se sientan cómodos y que los adolescentes un poco más mayores puedan también ellos ocuparse de los más pequeños, de, sus, de los que vienen después. Exacto. Porque no, no tiene que ser, no que ser solamente los profesionales los que tenemos que estar siempre ayudando. Cuanta más sí. gente desde dentro se dé cuenta de que parte de la responsabilidad y, y, y les corresponde y que son ellos realmente los que pueden ayudar a los demás, porque son los que más entienden la situación de, de otras familias. Eh, esto sí. es importante, la cuestión es tener una continuidad en este contacto humano y dar una serie de herramientas que en eso los profesionales pues pueden ayudar más porque a veces es muy difícil yo me acuerdo yo cuando empecé estando solo no tenía ni idea cómo hacer las cosas porque no es mi campo, yo soy, soy científico, no, nunca había empezado una, una ONG, y cómo tratar con niños y, y cómo involucrar a, los, a las universidades para que cada vez haya más voluntarios de psicología o de medicina, etc. Entonces hemos ido poco a poco pues, aprendiendo y, es, y, y tocando distintas puertas y, y ahora tenemos ciertas cosas que funcionan bien, yo creo, en Colombia y en Venezuela y que se pueden intentar compartir para que quizás en otros sitios pues eh, se pueda adoptar un, una estrategia parecida y que eviten los errores que cometimos nosotros desde el principio. Eh, pero, pero al fin y al cabo, muchos de los problemas es un problema de carácter humanitario. Es, es de respeto, es de cariño, es de protección de derechos eh, y es de dar un apoyo y herramientas a los, a los familiares. Claro, y, y desde esa perspectiva, ¿cómo crees tú? que las personas, no solamente las personas, que las familias que están sufriendo esto, ¿cómo crees tú que cualquier persona se podría involucrar más en, en, en apoyar a, a las personas que sufren esta enfermedad? Eh, nosotros lo que hemos hecho mucho, quizás porque como no tenemos base en cada uno de estos países, es afiliarnos con ONGs o universidades. Eh, ONGs que trabajen en aspectos que nos parecen que son relevantes a los aspectos no médicos de la problemática, es decir, con psicólogos, con eh, arquitectos, con personas que pueden re rehabilitar la casa, con personas que trabajan en desarrollo comunitario, en temas de clásicos de ONGs que no conocen de la enfermedad, entonces hemos unido estos campos, hemos unido a las familias con profesionales en campos distintos y crear una comunidad pues, que se conozcan, se respeten. Nosotros hemos contratado a trabajadores sociales en cada sitio y a través de ellos han ido surgiendo, surgiendo oportunidades eh, a un nivel muy local. En el caso de las comunidades donde trabajamos es que hay mucha densidad de población en en un área geográfica bastante pequeña, entonces ha sido más fácil de implementar. Pero hemos buscado ayuda a través de instituciones locales eh, que tienen mucha más experiencia a nivel de este tipo de temas. Simplemente no trataban el tema de Huntington porque no lo conocían. Entonces nuestra claro. función la nuestra función ha sido unir, unir y conectar eh, instituciones y personas eh, para que gente que sea profesional empiece a conocer la temática de Huntington y ayude. Y, y esto nos ha ido funcionando bastante bien, bien. y hemos aprendido mucho también al respecto. Mm. Entonces cada, cada vez se une más gente, sinceramente. Sí. Claro, que eso, como tú, dices, como tú decías en, hace un momento, en, en Latinoamérica lo que nos falta de recursos nos sobra de, de personas y de familia claro. y de educamientos de esa forma. Mm. Somos un, una zona más pobre que el resto, pero... Tremendamente involucrados, tremendamente apoyadores dentro de la familia, con los mismos amigos, con los mismos vecinos. Esa es la ventaja que tenemos acá. Entonces, quizás eso mismo de, de involucrar a las personas es, es claramente quizás el camino o una de las cosas que podemos sí, aportar. Y, y, y, y que la gente no se siente sola. Por ejemplo, nosotros tenemos no. aproximadamente 350 familias identificadas en Venezuela, en Venezuela en Barranquitas, en San Luis, y trabajamos con una ONG allí, afiliada con la Universidad del Zulia, que se llama Habitat Luz. Y realmente tenemos un sistema de vigilancia. Una persona, que si esto nos sirvió mucho durante el periodo de COVID, una persona que tiene una crisis, que tiene COVID, no tienen transporte. Tenemos que tener una estrategia de cómo ayudarlos como comunidad. En muchos casos hemos pagado sepelios. Se muere una persona y la familia no tiene dinero a enterrarla. Es, es una tragedia ter terrible para una persona católica en, en, en Latinoamérica no, vale. poder enterrar, no poder enterrar a su, a, a su, a su persona. Eh, en Colombia, que tenemos los trabajadores sociales también, en el momento, mira, a, ayer... Una persona tuvo una crisis enorme que, tuvo que tuvimos que transportarlo de una zona local rural al, al hospital, estar con él, con su familia apoyando y volverlo a, a llevar porque no tienen dinero para transporte. Entonces, parte de lo que hacemos es crear una red de apoyo donde las familias si tienen un problema nos puedan contactar y esto se puede hacer en Chile. No tienen que ir a través de la asociación. También se puede establecer grupos de WhatsApp donde la gente te pueda comunicar inmediatamente, decir, mira, tengo un problema. Eh, hay muchas cosas virtuales que se pueden hacer sin mucho dinero. Por ejemplo, eh, cosas de psicología, de educación, etcétera. Lo que pasa es que tiene que haber familias que estén interesadas en dar una continuidad a esos programas que es lo que nosotros hemos podido hacer, no solamente por mí y la gente que estamos en Los Ángeles, sino por la gente que está allí y las colaboraciones que hemos establecido con las universidades. Perfecto, claro. No, Súper interesante lo de que yo justo trabajo en una universidad, sí. me encantaría que a lo mejor se pudieran involucrar. Claro, la, la, la gente joven son las que más van a empujar, entonces eh, hay, hay cosas que se pueden hacer fácilmente, puedes ir a, una, a, la, a las casas, ir a, hay cosas que hacemos que son mínimas, como por ejemplo una señora está en su, en su, en su casita en el campo y no tiene una silla adecuada para sentarse está con todos los movimientos y, y acaba en el suelo, bueno pues claro. le compramos una silla donde se pueda reclinar y ella está feliz en la puertita de su casa viendo las cosas, eso ya la ayuda y eso no cuesta tanto dinero o que vayan los estudiantes de de arquitectura le digan, ay, vamos a darle un poco más de luz y ventilación a esto, bueno, pues eso se hace, y sobre todo en un país como, como Chile, y luego te, te, te llena de una gran satisfacción. El, el, el, el... Yo creo que la gente quiere ayudar, no saben cómo hacerlo. Lo sí, sí, sí. que hay que hacer es facilitar el cómo hacerlo y empezar. Una vez empiezas con una familia, lo demás sigue. Estoy convencido de esto. Lo que pasa es que muchas veces se piensa que... Todo lo tienen que solucionar las instituciones, pero obviamente eso es insuficiente con la cantidad de problemas que hay. Entonces sí. se puede uno organizar para y siendo creativo, pues puedes buscar puedes buscar ayuda. Sí. Okay. Claro que sí. Claro que sí. El, como tú dices, involucrar a más personas siempre y desde diferentes áreas y Siempre es un apoyo en, en cualquier tipo de... No solo de esta enfermedad, en cualquier tipo de enfermedad. En cualquier claro, tipo es, que, de es que al fin y al cabo muchos de los problemas, da igual que tengas Huntington son problemas ah. que pasan y hay gente que trabaja en este tipo de situaciones, pero con otras, para otras sí. condiciones y que realmente podrían ayudar o podrían guiar a cómo establecerlo. Sí. Claro. No, claramente así. Oye, y a nivel de de programas que existan, que, tu, que a ti te gustaría o que tú creas que se deban destacar como ejemplos de las cosas que se están haciendo. Ya mencionamos el CETRAM, que es el caso que nosotros conocemos acá en Chile, que hace muchas cosas buenas. Obviamente le faltan recursos, pero lo que mencionabas tú de, de Venezuela, de esos, de esos grupos de WhatsApp, que yo creo que aquí por lo menos no, yo no he visto que existan y es tan simple de, de, es muy simple de, de, hacer. de, de hacer en otros países. sí o sea, eh, nosotros hemos hecho pues, muchas cosas que son días de actividad médica en las comunidades donde vamos, donde no solamente vemos a los enfermos, sino vemos también a los, a los niños, sobre todo el programa. Una de las cosas para mí que yo creo que más hemos, hemos podido cambiar un poco es eh, el, el programa de apadrinamiento de niños y familias que viven en condiciones de pobreza, donde los niños pueden ir al colegio, se pueden sentir queridos, eh, tienen una, tienen una, una niñez... Les hemos llevado a regalos de Navidad, les hemos llevado al mar, les hemos llevado al cine. Eh, y este tipo de cosas también ha abierto mucho a que los padres y las familias mm, se abran a nosotros. Y la gente joven se ha empezado a organizar porque ven que esto es algo que es bonito y que realmente ayuda. Eh, para mí es un programa muy especial que empezamos con un niño y ahora son 300 niños los que estamos intentando ayudar. Eh, y eso está cambiando la, la, la dinámica de colaboración con las familias y dentro de la comunidad, sinceramente. Yo creo que es una cosa i, i, importante de hacer. En fin, hay, much, hay, hay muchas cosas. ¿no? Yo te digo, un, un, sistema, un sistema de vigilancia que pueda establecerse a través de teléfono yo creo que es fundamental porque, como vosotros sabéis, puedes, puede darse en una situación de emergencia en cualquier momento y la gente no sabe lo que hacer. No sabe lo que hacer. Entonces, esto es una cosa que es fácil de intentar estructurar y que se puede hacer en un país como Chile, donde todo el tiempo, toda la gente tiene acceso a internet, tiene movilidad. Entonces, lo que yo recomendaría es dar un, es un, un protocolo. ¿Qué pasa si a una persona le pasa esto? ¿Quién puede llamar? Por ejemplo, establecer... Rotaciones, un mes, es, es, estas son las personas que se encargan de intentar solucionar problemas, que existen, etc. Eso es algo que estamos intentando nosotros empezar a establecer a través de la aplicación telefónica. No, son, son muy buenas sí, sí, tan buenísima tu idea, Nacho. Eh, podrían replicarse acá. O en Hay... otros países, ¿eh? sí. No tiene que ser solamente acá. Yo creo que en Latinoamérica nos faltan esas ideas de repente de, de cosas tan simples, como tú dices, de, de un grupo WhatsApp, de, un grupo WhatsApp con, con un grupo de apoyo rotatorio, de repente, yo recuerdo que estábamos en, en una conversación la otra vez que, que la gente no sabía cómo reaccionar ante ciertas cosas y un grupo de WhatsApp te, te puede ayudar, oye, mi papá, mi mamá, está pasando esto y sí. alguien que tenga experiencia que ya haya pasado por eso te puede apoyar y es tan simple como eso. Sí. Eh, Exactamente. Y no cuesta nada, es solo empezar a involucrar a la gente, el tema de los niños es lo mismo, yo creo que sí, me gusta apoyar a los eso. niños también te ayuda a que las familias se, se sientan más abiertas a, a participar, abiertas. a conversar, a hablar de su experiencia. Entonces, eh, es tremendo todo este, este tipo de, de programas que existen y, y, y ojalá que se puedan implementar en, en todos los países de Latinoamérica y, y donde más se pueda. Por supuesto. Vosotros estáis bastante unidos a la asociación chilena en estos momentos, o, o solo trabajáis con HDYO? Eh, no, con el CETRAM también tenemos una relación cercana porque ahí se atiende mi mamá, también voy yo, eh, vemos a las doctores, eh, conozco a Natalia, a Alejandro, okay, okay. que son parte del equipo de abordaje, eh, y conocemos también, bueno, a, a, a voluntarios, que, que a mí siempre me impacta la historia de los voluntarios porque, no sé, de repente su esposo o, o, o su pareja tuvo Huntington y ellos se quedan eh, trabajando igual, porque podían decir, ah, al fin descansé, no sé, me voy a ir a hacer o sea, otras cosas y se quedan ahí como voluntarios y yo lo encuentro buenísimo. Entonces... Eh, me gustaría como que pucha, ellos hicieran más cosas, abordaran más temas, pero yo sé que es difícil, que, que ellos están en. Bueno, hay que intentar sí. muchas cosas, algunas se quedan y otras no se quedan. O sea, sí, claro. eh, sí. esto, es, esto es así. Y sí. tienes que tener una masa crítica porque la gente va y viene. Sí. Y hay que intentar sí. estructurarlo de esa manera, ¿no? nosotros por ejemplo ahora en octubre tenemos una, estamos organizando un congreso de Huntington en Colombia ah, bueno. ya, ya os mandaré la información, la página va a estar abierta dentro de poco eh, y parte de o sea, son dos días de conferencias científico-médicas de los estudios clínicos, etcétera Así que yo creo que va a ser la, la conferencia más importante en Latinoamérica desde hace muchos años pero el día anterior tenemos una reunión donde queremos pasar todo el día con las asociaciones de toda Latinoamérica para discutir ah, este tipo de situaciones. ¿Qué problemas hay en común que claro, las asociaciones no están viendo? ¿Cómo podemos unir esfuerzos uh -huh. eh, conceptualmente de apoyo o quizás económicamente de decir no tenemos que cada uno hacer una cosa por separado? Si unimos uh -huh. esfuerzos... Quizás tenemos mucha más probabilidad de que nos den una serie de donaciones para hacer, por ejemplo, una aplicación móvil que sea ideal para toda Latinoamérica. Hay muchas cosas que yo veo que hay mucha, mucha desconexión eh, también a un nivel entre las asociaciones. Yo creo que es una de las cosas que HDY ha hecho muy bien, es realmente unir a los jóvenes de todo el mundo. Y esto también tiene, tiene que ser un ejemplo de que realmente también tenemos que unir a los adultos de todo el mundo, sí. eh, de una manera un poco más organizada. Y en Latinoamérica, eh, porque culturalmente somos bastante afines eh, los unos a los otros, eh, yo creo que es relativamente fácil de que haya... El mismo tipo de problemática a nivel cultural sobre cómo tratar la enfermedad, la psicología de los jóvenes, etcétera, que realmente permiten trabajar conjuntamente en una estrategia que pueda funcionar en Chile, o pueda funcionar en, en Surinam, o pueda funcionar en Atacama. Eh, y yo creo que esto es algo que todos debemos intentar conseguir. Sí, sí compartimos eso totalmente. Okay. Muchas gracias. No, encantado de conoceros a los dos. No, no encantado de conocerte también. Conocer pues, cual, yo estoy siempre disponible por WhatsApp, o sea que si queréis me mandáis un email, yo os mando mi WhatsApp y cualquier cosa que podamos compartir, perfecto. A mí me escriben gente, de familias, todo el tiempo, estar en sitios donde, puede ser por ejemplo en Ecuador o en Panamá, donde no tienen especialistas o no conocen, no hay asociaciones y... Y esto a mí me motiva mucho también a seguir y todos, o sea, dentro de lo que cabe, es en Chile tenéis profesionales que son muy humanos, mm. tenéis un CETRAM, en otras partes de Latinoamérica ni siquiera hay esto. Y no. entonces yo creo que todos los que tenemos un poco más de una postura privilegiada vamos a intentar compartir un poco con la gente que ni siquiera tienen acceso a esto y aconsejarlos. Sí. Y bueno, espero que los podamos conocer en, en Colombia. Pues, si podéis ya, viajar sí, y, y, ser, y, y ser parte del grupo y vamos a pensar en qué se puede hacer juntos. Okay. Sí, por supuesto, siempre esto de, de la conectividad con otros países, del compartir las experiencias, yo creo que ganamos todos realmente. además eh, de verdad exacto, eh, no, es, no es solamente que ganen ciertas personas, sino que todos ganamos compartiendo, todos ganamos eh, conociendo la experiencia de otras personas que han avanzado antes otras personas que vienen después y todo, es, todo suma finalmente perfecto We'll <laughs>